Cristo Hola mi gente de YouTube sean bienvenidos a un video super que especial El día de hoy voy a enseñarles cómo subir rápidamente al nivel 50 en Final Fantasy Remake Pues bien esto es súper que sencillo, es un método super que fácil 100% real, no fake, podemos poner continuar Y bueno lo único que hay que hacer, el único requisito importante es haberse pasado el juego Y seleccionar el nivel 16, correcto? es súper que fácil y sencillo les aseguro que no hay ni como perderse una vez que no hemos pasado el, eh, el, todo el juego todo el juego podemos seleccionar cualquier capítulo correcto podemos seleccionar el capítulo 16 sin ningún problema como van a ver a continuación ok yo puse continuar porque ya me pasé el juego puse continuar y vamos a ir a la opción que se llama System presionamos System como ven estoy en nivel 40 nivel 40 vamos bajamos bajamos nivel 40 System Presionamos System, vamos a ir a Chapter Selection, Chapter Selection como quieren decirle, selección de capítulo y vamos al capítulo 16 correcto, eh, seleccionamos la moda fácil, no hay ningún problema nos va a cargar esta cinemática súper que fácil y sencillo <risa> lo omitimos, omitimos esta cinemática <risa> y hacemos este caminito que es lo único tedioso que hay que estar bajando las escaleras y todo lo demás este juego me ha parecido una joya completa una joya única eh, lo único que tengo de queja es la banda sonora pero realmente la emoción fue la misma de hace 20 años cuando lo jugué, correcto este juego es hermoso Pero bueno, eso lo hablaremos en otro video Y bueno, estoy aquí para explicarles Cómo hacer esto de aquí O sea, cómo subir rápido la materia Cómo llegar al nivel 50 Y cómo desbloquear dicho trofeo único Porque es un trofeo único, señores Es un poco difícil Pero en tan solo 20 minutos No, me exagero En 30 minutos pueden haber llegado al, al nivel 50 Si se quedaron en el nivel 27, 32 En tal caso yo, yo empecé en nivel 40 ¡Dans! y esto lo hice en 25 minutos creo subí rápidamente a, a mis tres personajes a nivel 50 que son Cloud, Tifa y Barret entonces es súper importante esto, omitimos las cinemáticas bajamos completamente y como pueden ver me voy a enfrentar y, y rápidamente cambio de personaje esto es de cada persona si quiere hacer combos o no, entonces bueno de esta manera eh, vamos a subir rápidamente a los personajes de nivel entonces les explico, les muestro una batalla breve como que yo estoy jugando con eh, pero no estoy jugando estoy estoy grabando en sí exactamente y bueno entonces ahí vemos que me dan muchísima experiencia sube rápidamente la materia y todo lo demás y de la noche a la mañana o sea en menos de 10 minutos eh, van a subir de dos niveles tres niveles entonces mire ahí subo de nivel con cloud y todo lo demás entonces es fácil y sencillo pueden usar eh, habilidades pueden usar lo que ustedes quieran hacer combos, no hay ningún problema como ustedes quieran jugar, ustedes son los dueños ahí, ahí subí de nivel de materia entonces es buenísimo porque de una u otra manera podemos farmear el juego o sea realmente para aquellos amantes de los trofeos, para aquellas personas que les gusta obtener los trofeos de una manera súper que rápida, esta manera es la indicada, correcto, van a obtener dicho trofeo precioso, precioso que exige que le subamos el nivel a Cloud, a Tifa y a Barrett, entonces súper que importante toda la situación lo que estoy hablando. Bueno, una vez que hemos hecho esto, repetimos el bendito proceso, vamos a ir ahora a selección del capítulo, vamos a seleccionar el capítulo 16, repetimos, bajamos, bajamos y seleccionamos el capítulo 16 en completamente la modalidad que les estoy indicando, entonces otra vez omitimos la cinemática, volvemos a repetir el bendito proceso, que hay que bajar las escaleras y todo lo demás, y bueno, entonces volvemos a repetir el proceso que es bajar las escaleras con, con, con barre y todo lo demás y como ven poco a poco estoy subiendo de nivel estaba hace un par de minutos estaba en nivel 40 correcto y actualmente voy a subir rápidamente de nivel o sea, como pueden ver ya les voy a enseñar que subí súper que rápido de nivel sin ningún problema entonces creo que este video es súper que claro porque solamente lo que hay que hacer es haberse pasado requisito 1 pasarse el juego requisito 2 seleccionar el episodio 16 y repetirlo hasta cierto punto correcto ya si ustedes ven que no le salen no le salen enemigos obviamente no hay que simplemente omitir esa parte y otra es volver a seleccionar el capítulo ven Ahí me estoy enfrentando nuevamente. Y así, entonces no hay ni cómo perderse. Vuelvo y repito: el capítulo 16. Ahí estoy en nivel 43. El capítulo 16 lo es todo. ¿Por qué razón? Porque aparecen varios personajes. Son fáciles de matar. No hay tanta complicación. Sube rápido la materia. La materia, bueno, demora un poquito más que el nivel. Pero lo importante es que pueden hacerlo en un 2x3. O sea, no hay cómo perderse. Es súper que fácil y sencillo. Y he dicho cuatro veces súper. Porque es fácil y sencillo, esto es real, no fake, y como pueden ver estoy en nivel 44 señores, 44, 45, y en un abrir y cerrar de ojos me habré tardado media hora, como mucho 34 minutos por ahí, en haber llegado al nivel 50, y a continuación pueden ver que estoy ahí, mi safe data, mi, mi guardado, que estoy en nivel 44 señores entonces ahorita ya subí de nivel al nivel 50 en tan solo 34 minutos señores esto es real, quiero guardar mi partida porque la verdad lo es así, es real no tengo por qué mentir ni por qué inventarme cosas entonces, ah, también quiero agradecer a las personas que han visto el video a todas las personas que han visto el video espero que no olviden comentar y también en los próximos videos de Final Fantasy suscribirse